Ya yeah. Ya te lo había mostrado en otro video Pero bueno, hoy vamos a Hacer reciclaje De los vasos botellas Tenemos cinco bolsas y una chiquitita, las latas y botellas de, por ejemplo, de leche o los, las cajitas de jugo y, y botellas de vino, etcétera Yo creo que entre 25 y 30 dólares nos pueden dar. tipo de botellas que aceptan y los precios 10 centavos estos 25 centavos este tipo de envases 21 Ven, dólares. Bueno, varios me preguntaron sobre traer mascotas a Canadá. Acá te voy a dejar el link eh, con la información que podés ver, porque si sí te necesitas varias vacunas, certificado de veterinario, varias cosas que necesitas traducidas en inglés o francés, depende de dónde vayas. Y por eso no te preocupes, que se acostumbran, les gusta. Mila vivió toda su vida en Playa del Carmen, así que con el calorcito y ahora le encanta la nieve, ¿verdad? Ahí hay también abrigos, ahí... Hay... Bueno, está haciendo sus necesidades ahí, Mila. Dentro de las reglas muy importantes es siempre con la correa. Y también bolsita siempre, muy importante. Una cosa, hace un tiempo grabé esto. Mira, una de las cosas que más vas a encontrar acá en Canadá son los laguitos, como por ejemplo este. Por ejemplo, en la provincia de Alberta, donde está Edmonton, hay más de 600. Y eh, este es el que nosotros siempre venimos con lucas es el Bumeros Lake, <risa> english lago Boomeros, que es el que nos queda a dos cuadras, por eso siempre venimos. Acá pueden encontrar patitos. Voy a volver ahora en invierno para que puedan ver cómo, cómo se ve. Y ahora que pasaron ya varios meses. Así está el laguito, mira. Y eso que todavía no pesó el frío, frío, ¿eh? videos también les voy a estar mostrando cómo nos preparamos para navidad vamos acostumbrados nosotros en navidad y fin de año veranito acá es como en las películas que veíamos con la nieve el chocolate caliente la chimenea las luces bueno voy a dar varias vueltas para que puedas ver cómo se festeja navidad bien tradicional acá así que bueno gracias por, por seguir apoyando gracias por por estar acá en el canal por tus comentarios y los leo todos Trato de comentar, como podés ver. Seguimos en esto juntos eh, y preparándonos para este fin de año y Navidad. De este año raro, pero bueno. En algunas cosas eh, han salido buenas, como por este canal, y empezamos a crecer. Eh, te agradezco una vez más. Mi nombre es Chelo, estoy acá en el montón. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.